La verdad es que no sé cómo ayudaría, digamos, eh, y el caso que a veces lo pide por lo general el comerciante, ¿no es cierto? Usted lo ve, eh, va y se da cuenta y decía, ¡oh, qué bueno! Dice, si no sabía que usted, por ejemplo, era un ex combatiente estaba en una guerra y reconociendo. Y el de la otra es la, el funcionario, sea policial o militar, que esté en un control y tenga en cuenta ese dato, bueno, a veces se eh, reconoce con un saludo, tal vez, y bueno, uno lo a mí me enorgullecería realmente ese gesto. Eh, nada más, de otra forma, no, no buscando ningún beneficio aparte, solamente, como yo lo digo, eh, ese reconocimiento. Es como una caricia, ¿no? También el hecho de que quizás alguien lo ve, me imagino que le preguntan cómo, cómo, cómo estuvo, o, o le agradecen también por haber combatido, ¿no? Claro, sí, sí. sí este, bueno, dicen, a veces usted es un héroe para mí, y está bien, a veces la gente no toma, por supuesto, esa, esa forma de decirlo con cariño, pero como decimos nosotros, eh, soy un veterano de guerra, un excombatiente nada más, este, los héroes quedaron en las islas y en, y en el mar. Eh, ¿Sienten que están siendo reconocidos como debe ser, digo teniendo en cuenta que, que en algún momento después de la guerra quizás eh, era un poco difícil, no? Claro, al principio sí, este, la verdad que se mantuvo... El silencio y o a veces el ocultamiento, por decir, bueno, no voy a decir nada porque, o hacer un comentario, porque si yo, haber perdido la guerra y, y a veces lo uno lo puede haber sido repudiado de esa forma, bueno, siendo joven también, con 19, 20 años, y, pero posteriores y demás situaciones de los años que han ido pasando, en los mismos desfiles, eh, en las concurrencias, eventos, actos o escolares, eh, la, la forma de, el aplauso, el agradecimiento, bueno, ahí uno se conforta, eh, como ya, por decir, curando heridas viejas, pasadas.